わざわざでどんぶり。soy en Japón el día de hoy es 31 esto 31 de diciembre del 2022 así que es, estoy celebrando al 31 de diciembre junto a mis amigos aquí en Japón vamos a dar la bienvenida al año nuevo para para las personas que ven este video, pues seguramente ya será el año 2023 vamos a ver qué nos depara el próximo eh, to, año no sé si pueda seguirles mostrando nada o algo más, así que acompáñeme. Entonces hacemos la cuenta regresiva para el año nuevo. Ya pensarán en sus deseos para año nuevo. Feliz año nuevo a todos. ¿Cómo? ¿Cómo creo. Tecadón. <técalo> Magurodon. Magurodon to y te creo. Ah no, esto se llama Teckadon. Teckadon. Magurodon. Maguro. Significa arroz con pescado, básicamente. Es huevo crudo y pescado. Hay muchísima comida. Hay mucha comida y va a venir más. Al final vamos a comer soba, así que no sé si me dé el estómago. más? Aquí están presentando a una cantante virtual. Entonces proyectan la imagen en tres dimensiones. Este... Y se muestra en la pantalla. Es algo bastante... Um, tecnológico de Japón, bastante característico. Espero que um, el video no se me tumbe por copyright. Ahora todos están bailando junto al el holograma. Yay. chata? Uh. ¿Desapareció? Mickey, Minnie y Pato Donald. El año se aproxima a su fin en este reloj. La televisión está dando este programa con la cuenta regresiva, así que les deseo un feliz año desde Japón. Esto fue una ecuatoriana en Japón. Y les deseo lo mejor para el próximo año felices fiestas gracias por acompañarme por todo este año por mi travesía aquí en japón gracias a todos nos vemos en un par de minutos 5 feliz año nuevo wow. yeah. oh, ya feliz año nuevo ¡Felices fiestas a todos! ¡Hola! ¡Buen día! Es el primero de enero del 2023 por acá ah, y estoy esperando el nuevo amanecer ojalá pueda mostrar algo bonito estoy esperando a que se salga el sol Poco a poco el sol del nuevo amanecer se levanta. 2023, enero primero. Wow. Un bonito amanecer. Muchas gracias por acompañarme. Feliz año una vez más. Esto fue Nekuatrain en Japón. Desde Japón el 31. en el primero de enero. Nos vemos la próxima.